¿Qué es esto del, del IOT? Bueno, el IOT, buscas en la Wikipedia, es lo de tener todos los cacharritos conectados, es decir, eh, elementos comunes, entre comillas, que los conectaremos a, a Internet. Eh, últimamente hay una explosión de, de este tipo de dispositivos, tenemos analizadores de CO2 que te mandan una alerta, te escriben en Twitter, eh, te dicen a qué temperatura tienes tu casa... Eh, ya llevamos, eh, bueno, pues eso, todo tipo de, de dispositivos. Así pues, pasamos de tener eh, los típicos servidores, donde bueno, estaban las aplicaciones, etcétera, todo se descentraliza, pasamos a tener ordenadores con gran potencia donde ejecutamos nuestras propias aplicaciones sin tener que ir a un servidor central, eh, surgen todos los smartphones, etcétera, por lo tanto el perímetro de la red se, se difunde, se... Se, se diluye, ya no sabes cuándo estás dentro, cuándo estás fuera, puedes trabajar desde cualquier sitio y ya con el IoT, esto es la revolución. Llevas algo en la muñeca que está conectándose, que está enviando datos, puedes encender la bombilla de casa, el aire acondicionado, se te olvida regar las plantas, le das al, al botón y a mil de kilómetros de distancia empiezas a regar. Por lo tanto, vamos a, a la interconexión total. ¿Interesa atacar el IoT? Pues eh, según. Eh, eh, firmas eh, de consultores, en 2020 se esperan 26 mil millones de dispositivos. Eso, hablando rápido y mal, son, son un huevo de cacharros. Entonces, ¿qué llevan todos estos equipos? Eh, pensad lo que lleváis. Por ejemplo, a mí me gusta mucho pensar en el móvil como un IoT, porque de hecho no solo es un único dispositivo. En el móvil tienes un GPS conectado a Internet, tienes una webcam conectada a Internet, tienes un micrófono. Conectado. Es decir, tienes un montón de, de recursos y todos ellos disponibles con una conexión 3G, eh, WiFi, fi bueno, lo, lo que haya en cada momento. Por lo tanto, al final, en, en estos dispositivos tienes datos personales, datos bancarios, eh, medios de pago. No tienes eh, Posiblemente tienes la cuenta de PayPal con la aplicación, por lo tanto, haces banca online, tienes la aplicación de tu banco... Eh, tienes eh, datos personales, en el sentido posiblemente eh, tu cuenta de Gmail, de iTunes, etcétera, información confidencial, desde el típico que se hace una foto al DNI o a la tarjeta de crédito para tenerlo siempre eh, a mano porque se le olvida, eh, accesos, es decir, eh, claves de VPN... Depende de, del sistema. O no solo pensemos en móviles. Cualquier otro tipo de dispositivos, como cámaras IP, pues te da acceso a poder ver qué sucede en un sitio donde, de forma normal, no vas a tener acceso. Entonces, con, con todo esto, realmente crees que no interesa atacarlo? Pues claro que interesa. ¿Por qué? Al final hay información y todo esto es dinero. ¿Cuál creéis que es el estado actual del, del IoT? Está en pañales. ¿Por qué? Porque casi ninguno de los fabricantes que está proporcionando este tipo de cacharritos tiene en cuenta la seguridad. De hecho, podríamos decir que están un montón de años por detrás en cuanto a la seguridad informática. Por ejemplo, probad ahora, cogéis vuestro Android, intentéis desbloquearlo de forma aleatoria un montón de veces y pasado un tiempo eh, se va a bloquear y ya no vas a poder eh, desbloquearlo. Sin embargo... Cualquiera de estos cacharros que yo tengo en la mesa, tengo aquí un, un interruptor Wi-Fi, no sé cómo llamarlo, tengo una cámara IP, me van a dejar hacer intentos ilimitados, porque al fabricante no, no ha considerado oportuno. Si tú en tu PC intentas desbloquearlo repetidas veces, eh, te, cada vez te va a poner intentos temporales más largos. Eh, a mí me gusta mucho ver el, el, el típico meme, este que sale el Joker de Batman, que dice eh, Windows hace no sé qué y nadie dice nada, o al revés, en, en un dispositivo de estos, metes mil veces la password y no pasa nada, y sin embargo en un Windows a la tercera te tienes que esperar cinco minutos, eh, aquí pasa algo pasa algo parecido. Por otro lado, también este este tipo de cacharros, ¿a quién está orientado? A la gente normal. Es decir, a, a, no, no está orientado a los cuatro frikis de la seguridad, está orientado a gente que va al media no sé qué y coge la caja y la compra no todos tenemos al típico amigo el enterado el cuñado listo que se compra la cámara y te viene comentando la super hazaña de que ha conseguido forguardear los puertos del router para publicar la cámara y te viene pues nada el próximo Bill Gates no e ese tipo de cosas al final, el usuario no tiene ni idea, bastante sabe con que esto existe, se molesta en comprarlo, no tiene percepción del peligro, es decir, él pone la cámara y bueno, piensa que bueno esto se vende, ¿no? si, si fuera malo no se vendería, ¿no? también se vende en cuchillo, pero bueno, no piensa en ello. Y sobre todo, no se preocupa de las actualizaciones. Ahora, en tu sistema operativo, cada 2 por 3 te sale la ventanita de tiene no sé cuántas actualizaciones pendientes, eh, ¿Desea reiniciar ahora? Y cuando tienes que dar una, una charla, de repente le das a que sí y empieza a reiniciarse. Eh, sin embargo, con, con esto, no, el programador este de, de bombillas no lo hace. La cámara IP no, no lo hace. Es decir, no, no hay una preocupación por las actualizaciones. Por lo tanto, estas, estas dos situaciones, eh, la falta de seguridad más usuarios inexpertos, hace que, bueno, junto a una tormenta perfecta, ¿no? una... Piece of cake, ¿no? Como decía Duke Nuken. ¿no? Vamos a hacer un, una demo, ¿no? Como decía ese, ese cómico, no lo hago, lo digo. Entonces, yo para hacer toda esta demo me he traído un equipo, esto es un Sophos UTM, bueno, es un pequeño firewall multifunción, tiene, me va a dar wifi, una wifi, donde voy a conectar un, un terminal móvil, tengo este enchufe por wifi, fi solo está conectada a la corriente, y tengo una cámara IP. Entonces, con todo esto, eh, en mi ordenador tengo varias máquinas virtuales que, bueno, entre lo que hago con el UTM a través de esta Wi-Fi, la modificación que hago de los DNS más los servidores que tengo en, en mi ordenador, bueno, creamos todo, todo el entorno. También como, como hay abogados y fuerzas del orden, no puedo hacerlo con, con hiperreales fuera. Entonces, vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con, con los móviles. Antes de, de empezar, más o menos, ¿qué es lo que... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues tengo aquí una máquina eh, virtual. Esto es un Android. Entonces, este Android está conectado a la Wi-Fi que yo publico. Esta Wi-Fi que yo publico eh, está modificando los DNS para darme unas resoluciones que a mí me interesan. Por lo tanto, cuando el usuario acceda al navegador, bueno, he puesto que salga un pop-up para eh, que sea más visual, pero... Supongamos que no, no saliera el pop-up. Tenemos una especie, me estoy alterando el buscador, parece que está en su sitio, podemos verlo con un ordenador, con un navegador normal. Entonces, si yo navego aquí, no tengo internet, entonces la, la búsqueda no saldría. Bueno, pues esto es lo que la gente en esa tablet o en este dispositivo móvil va, va a ver. Entonces, yo quería un, un voluntario. Si alguien quiere, ¿quién se anima? Estamos todos durmiendo la siesta. Venga. No, no, no. Este ya está conectado a la WiFi fi y eh, hay un botón que pone Internet. Es el navegador. Es, es, es, es Android 4.2. Es una interfaz muy intuitiva, muy sencilla de utilizar eh, y que puedes encontrar en aproximadamente el 70% de los dispositivos móviles. Dale a que sí, quieres aceptar el pop-up. ¿Eh? No, pues vuelve al abrir. No me en la demo. Vale, una vez, no sé si ya la has dado, está en la pantalla inicial. Dale a la casita. ¿Sí? ¿Ya está? Como que no? No, a ver. Deja. Vaya voluntario, ¿eh? otro, otro, otro. Venga, suspendido. Toma. Vale, prueba a abrir. Realmente, eh, accede a la página web, se le ejecuta un exploit que funciona en Android 4.2 inferior. Se le está proporcionando. Y me acaba de abrir una sesión de, de Meterpreter. Así pues, hago, me conecto a, al equipo y ya desde aquí, pues por ejemplo, podría irme a barra mnt, barra sdcar, barra de zim. Eh, ¿Alguien sabe que es el, la carpeta de zim? Es donde, donde están las fotos, ¿no? es donde se almacenan. Y nadie, estoy seguro que aquí nadie tiene fotos inapropiadas con un móvil. Ver, eso solo lo hacen las famosas para salir en la tele. Entonces, si me vengo aquí a media y veo que, vamos a ver, va a su ritmo, tienes que subirlo para tener buena cobertura. <risa> vale, veo que tiene varias, así que puedo, por ejemplo, bajarme una, una imagen, me, voy a, me la voy a jugar. Aquí estamos bajando una, una de las imágenes. Otra vez va... ¿Lo está subiendo? Si no, no, no coge bien. Bueno, va, va a su ritmo. Bueno, esto es lo que tienen las, las demos en tiempo real. Hay otra forma de, de explotar esto y es eh, con ingeniería social. Es decir, si te fijas en el navegador... Tenemos, eh, actualiza tu Android, bájate el upgrade pack. Muchas veces estás navegando en, en páginas web y te sale un pop-up que dice, actualiza tu Galaxy, pulsa aquí. Bueno, yo tengo un Nexus, no, no es un Galaxy, pero a lo mejor le pulso, ¿no? Porque me, si está en internet es que es verdad. Así que si me prometen una actualización no, no puede fallar. No, no hace falta que sigas con el brazo para arriba. Eh, entonces, tú imagínate que, no, no, puede seguir, pero tiene voltímetro. Luego hago la vuelta. Entonces, eh, si te vas a la, a, la, a la casa donde están en el menú de aplicaciones, a ver, déjame verlo. Mira, hay uno que aparece una, un, un androide. Ese. Clicas ahí. Es una aplicación falsa que, mediante engaños al usuario, eh, promesas de actualizaciones, etcétera pues eh, coges y te actualizas. Así pues, eh, pues acabas de instalarte una aplicación que lo que está abriendo es un meterpreter, otra vez más, aquí lo tenemos, así que me salgo de la sesión anterior, eh, entro en esta nueva sesión, esta es la número 7, y puedo por ejemplo, a ver, eh, eso es, por ejemplo puedo ver que ese dispositivo eh, debería salir, que tiene dos, eh, dos cámaras web, una trasera y una delantera. Bueno, parece que va un poco... Vale, aquí lo tengo. Así que puedo hacer, por ejemplo, un webcam, un stream, para la cámara, por ejemplo, sonríe, me vas a salir. Estoy con la delantera. Espera, apúntate. Apunta ya a la gente de atrás. Bueno, parece que, no sé, está yendo un poco... Un poco distinto a lo, lo habitual, debería, debería salir y todo eso. Pero bueno, no pasa nada. También, por ejemplo, puedo grabar el micrófono. De tal modo que, por ejemplo, puedo coger, voy a grabar 30 segundos. ¿Qué color te gusta más? El verde. El verde. ¿Qué parte del espectro de 5 GHz es tu preferido? <risa> bueno, eh, vamos a, estamos grabando un, un streaming bueno, parece que también se ha caído la, la conexión, podemos grabar datos, podemos sacar la cámara o incluso podría hacer una geolocalización del, del propio dispositivo. Es decir, tengo al final es un GPS y puedo saber dónde está. Entonces, te puedo sacar datos, sé dónde estás, sé lo que, lo que hay a tu alrededor porque activo las cámaras, puedo grabar lo que, lo que está sonando a tu alrededor, así pues... Y todo simplemente con acceder a una wifi que bueno, has visto que estaba abierta y se te ha iluminado el cielo, ¿no? Una wifi abierta, ¿quién puede resistirse a acceder a, a este tipo de, de wifi? Así que no, no accedáis a, a estas wifi. Tenemos también eh, problemas con, con cámaras IP ¿Y por qué interesa atacarlas? Porque. Eh, me proporcionan eh, imágenes de sitio donde posiblemente, por de forma normal, no podría acceder. ¿no? Eh, por ejemplo, dentro de una planta de tratamiento de uranio, quizás eh, en mi posición no pueda entrar, pero vulnerando un sistema de esos puedo ver lo que hay dentro. Eh, puedo ver patrones de comportamiento, puedo saber si los vigilantes de seguridad están haciendo la ronda y ya no están. O el, el otro día un compañero de Sofos me enseñaba un vídeo que, que había capturado o que la habían pasado, no, no quiero meterme en un lío legal. Entonces salió un vigilante mirando muchas cámaras. Y lo gracioso es que el vigilante se dormía. Entonces tú sabes que de tal a tal hora, él hecho una siesta. Así que a lo mejor es el momento para hacer allí algo, porque el que está vigilando las cámaras, no está vigilando, está dormido. O eh, información sensible, ¿no? Eh, todo depende de gustos, de cómo a uno le guste ir vestido o no vestido dentro de casa y pasa por la cámara. Pues Podemos sacar información al respecto. y bueno. ¿Cómo podemos atacarlo? Podemos barrer IPs. Hay herramientas que nos dicen, por ejemplo, cuántas cámaras podemos encontrar. En este caso, esta cámara tiene un problema de seguridad y el otro día vi que en España, creo que salen, creo que hay 76 cámaras. O sea que hay 76 potenciales ventanas a las que podría mirar. No he mirado ninguna, solo he mirado la mía, por si, por si acaso. Y también existen canales de YouTube bastante graciosos porque además hay un modelo concreto de cámara que tiene, que tiene altavoz. Y de hecho este canal de YouTube se dedica a poner esta música que hemos escuchado antes a la gente cuando les, les está grabando. Y como la gente no espera que la cámara suene empiezan a mirar y ¿dónde, dónde suena eso ¿Dónde suena y cada vez que miran le apaga, le apaga el audio es bastante, es bastante gracioso de hecho el otro día salió una noticia de un vecino accede a la wifi de otro y desde la wifi de su vecino tiene una cámara conectada y se le puso a cantar cosas a un crío chico en, en la cuna porque la cámara pues tiene el altavoz y el padre vio que la cámara le estaba cantando a, al hijo y Puede dar un poco de miedo. Pero bueno, entonces, estas cámaras son, son bastante chulas. Te permiten te permiten jugar con ellas. Simplemente. Y otra vez más. Te compras la cámara, eh, forguadeas los puertos, la publicas. Password usuario admin, password admin. Ni siquiera me molesta en cambiar la password. Si internet seguro. Eso dice, ¿cómo se llama la periodista esta de 5 Bueno. <risa> y si no pones, eh, a lo mejor por aquí poniendo cómo era lo de troll, troll, no sé qué, lo, lo soluciono. Bueno, esto mola, ¿no? Eh, estos cacharros lo, los puedes mover. De hecho, ahora, porque estamos de día, pero le puedes activar la visión nocturna. O sea, que, que si le quieres cantar nanas al hijo de tu vecino que está dormido en la cuna activas la visión nocturna y puedes ver que efectivamente está ahí. Esto es súper chulo. Pero, ¿esto está bien? ¿Qué pasa? Ah. Bueno, en cualquier caso. No, Hemos visto que me ha pedido una password, ¿no? Eso, eso está bien, eso es muy seguro. Pero parece que al que desarrolló esta cámara se le olvidó una cosita. Que si entro en la IP de la cámara y pongo... Vídeo CGI no me pide ningún tipo de autenticación y me empieza a hacer el streaming de, de la señal de vídeo. Tarda un poquillo. Bueno. Hoy estamos con el, con el día del efecto demo. Parece que tiene algo, algún error, pero bueno, en principio debería saldría el mismo streaming, que de hecho, además, va bastante más rápido que la guarrería de ActiveX que me está aquí cargando para hacerme el streaming que me, que me está haciendo la, la cámara. Por lo tanto, sin ningún tipo de autenticación estoy accediendo. Pues, eh, y de hecho, además, esto ocurre con la última versión del firmware de esta cámara. O sea, que el fabricante de seguridad está concienciado con la seguridad y me da una actualización que me hace más fácil poder ver, poder ver el, la cámara. Está, está bien. Y finalmente, vamos a ver un enchufe controlado por wifi. No sé cómo No sé cómo se llaman estos cacharros. Yo lo llamo enchufe conectado por WiFi. fi ¿por qué, ¿Por qué interesa atacarlo? Por ejemplo, eh, control de instalaciones. En este caso, solo va a gestionar una pequeña bombilla que las he pasado canutas para comprar el adaptador de enchufe a bombilla no sé si son ilegales, o si me a lo mejor no estoy metiendo un lío, pero eh, no lo encuentro en ningún sitio. Bueno, eh, puedo también sacar patrones de comportamiento. Si yo accedo a un sistema que programa una caldera, eh, generalmente la, una caldera en casa la pones cuando estás. Por lo tanto, sí puedo más o menos saber cuándo hay gente en casa. Eh, puedo saber cuándo activas el riego automático para unas, fre, unas fresillas en la huerta, unos tomates, cuando los, eh, cuando los riegas. Cuando enciendes una, una luz para que crea que hay gente en casa o eh, interesa atacarlos, por ejemplo, para producir perjuicios económicos. Uno de nuestros partners trabaja eh, con empresas que producen alimentos. Entonces, al final de estas empresas hay tuberías por las cuales van los ingredientes, pero esas tuberías en algún momento hay que limpiarlas. Y no se mete un desollenador estilo Mary Poppins, sino que al final hay una válvula que cambia y cuando por un lado entra concentrado de tomate, la válvula cambia y entran detergentes. Si tú vulneras un sistema de control de este estilo, pues a lo mejor haces tomate al detergente. No sé cuántos lotes pueden llegar a salir y puedes llegar a comprarlo porque llegan a la superficie comercial. O sea, puedes llegar a producir graves perjuicios económicos. Otra vez más, ¿cómo atacarlo? Barridos de IPs, herramientas de búsqueda como la que hemos visto antes para buscar las cámaras y sobre todo, credenciales por defecto. El, el que ha pensado en este enchufe wifi, no ha pensado en absoluto en la seguridad. Entonces eh, es el cuñado el amigo listo, lo tiene publicado sin haber cambiado nada y sobre todo la baja seguridad en desarrollo. Este modelo, hay que reconocer que, que está bastante bien, porque me pide una password, tiene un pequeño servidor web, pero hay otros modelos pero no, no me ha dado tiempo a traerlo de hecho, creo que ha llegado esta mañana a la oficina de Sofos, pero ya, ya estaba aquí hoy. Eh, simplemente con mandar unos paquetes UDP al interruptor, directamente lo hace. O sea, imaginaros eh, un, un, un PC, un, un sistema operativo normal, donde solamente por estar en la misma red, le accedas a cualquier documentación, a cualquier cosa. Sería impensable, a, abriría los telediarios. Sin embargo, cualquiera conectado a esta misma red le envía un paquete al equipo y le hace caso, sin pensar en password ni nada. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, qué podemos hacer con, con estos equipos? Bueno, pues presentan una interfaz. Vamos a abrir un navegador. Vale, me pide la, la password. Vale, está bien. Si la meto mal, eh, podríamos eh, probar... Eh, ¿Cuántos intentos puedo meter mal? Seguramente ilimitados. Y está muy bonito, ¿no? Muy pensado para ese usuario final donde bueno, pues, lo que quiere ver es un botón. Entonces, clico el botón y aquello se enciende, ¿no? Esto es como eh, descubrir el fuego. Eh, pulso el botón otra vez y esto se enciende. Bien. Y ahora la apago. Esto, esto mola. Vale, al final, bueno, pues te analizas un poco qué está haciendo por detrás todo el sistema y dices, bueno, pues me puedo a ver, hacer eh, un pequeño, un momento, voy, a, voy a redimensionar la pantalla para que la veáis mejor. Así. Me hago un pequeño, un pequeño script. No, a ver. Sí. Fíjate que simplemente invoco eh, dos curl, o sea, no es eh, imposible hacerlo más, más sencillo y el enciendo. ¿Qué pasa si yo hago un bucle que se ejecuta a lo loco? <risas> si empiezo a encender y apagar, a lo bestia. Bueno, este modelo no vamos a tener suerte porque más o menos se ejecuta eh, un encendido apagado como estamos viendo cada dos segundos. Pero hay otros modelos que pueden llegar a ser muy rápido. De hecho, un compañero tiene unos scripts que producen, por ejemplo, efectos fantasmagóricos en las bombillas, empiezan a encenderse, a apagarse, pero lo bueno es que probando con esto, consiguió reventar... Imagínate que revienta la bombilla y Y esto es accediendo a que encontró por internet y me da por, por reventarlo. Por lo tanto, nos dan poca seguridad o imagina que esto está conectado a alguna caldera, a algún tipo de elemento más o menos sensible y lo estás durante ocho horas encendiendo, apagando con toda la velocidad que te permite el, el interruptor. Bueno, posiblemente te puedas cargar el, el dispositivo o le enciendas la calefacción en verano cuando está fuera de casa. Por lo tanto... Conclusiones. ¿Tenemos que evitar el IoT? Está claro que no. Es una tecnología que nos está haciendo la vida más fácil, nos permite estar en muchos sitios a la vez. No estoy en casa, pero enciendo la cafetera, no sé para qué, porque nadie se va a tomar el café, pero la puedo encender. Eso, es, eso está claro que es. es casi como la rueda. Eh, evidentemente, ¿cómo debemos abordar estos problemas de seguridad? sobre todo, buscando fabricantes que estén comprometidos con ella. Fabricantes que eh, se comprometan a eh, sacar actualizaciones. Cuando vayamos a, a esas páginas web de esa cámara que te quieres comprar, veas que efectivamente la cámara, el fabricante, saca actualizaciones, si no, la última es de hace un año, y que usan protocolos seguros. Tanto el interruptor como la cámara estaban en, estaban en texto plano. No había ningún tipo de seguridad por detrás. Eso no, eso no debe ocurrir. Y sobre todo, vosotros que controláis... A esos eh, cuñados eh, listos, a esos amigos enterados, les eh, bueno, tratemos de evangelizar y enseñarles que ahí fuera es todo muy peligroso y que usemos todo esto con cabeza. O sea, publicar este tipo de dispositivos directamente a internet es un peligro, que pongamos ciertas barreras. Por tanto, me gusta el IoT, pero con cuidado. Muchas gracias. No sé si hay alguna, alguna pregunta. Sí. Eh, no, es una red Wi-Fi que yo estoy creando con un dispositivo mío donde eh, estoy bueno, dando las resoluciones de DNS que a mí me dan la gana. Por lo tanto, al final, en vez de conectarte a un buscador famoso, te estás conectando a un servicio web que tiene la apariencia de ese buscador famoso. Sí, correcto. Sí, pero está demostrado. Eh, tenemos un, una de las cosas que hacemos en, por ejemplo, en Sofos, son unos eventos que llamamos eh, Wire Viking donde un compañero con una bicicleta, un Raspberry Pi, con unas antenas, se pasea por la ciudad y la gente se conecta. O sea, hay con una especie de incontinencia del usuario, a ver, Wi-Fi abierta, aquí me conecto. De hecho, una de las pruebas que hacían era, eh, te daban un acceso de 24 horas por un precio insignificante, 2 dólares, y toda la gente metía el pin de la tarjeta. Podía haberse comprado un coche de alta gama, pero simplemente lo usó a modo de prueba de concepto, no, no llegó a más. Eh, bueno, mi duda era sobre la indexación pues, de esos aparatitos en los navegadores. Pues todos sabemos que con Google Hard, si pones in URL y pones la URL exacta del archivo que carga la cámara por defecto, por ejemplo, pues te puedes ver, a, ver las cámaras, incluso moverlas y eso simplemente poniendo tres o cuatro cosas en Google Chart, o sea, en Google Hack. perdón. Mm. Entonces, mi duda, o sea, eso realmente, si tienes un servidor con, por, por medio y un punto robots un robot te XT, perdón, y todo eso lo solucionas. ¿Pero qué consejos darías tú para securizar eso lo máximo posible? Gracias. Sobre todo, eh, otra vez más, siempre estar a la última en cuanto a actualizaciones, estar al tanto de posibles vulnerabilidades de ese software, buscar activamente si hay vulnerabilidades, sobre todo ver que puedas tener vulnerabilidades no parcheadas, porque no te vas a poner a desarrollar el parche, y si lo hubiera, buscar si hay parche... Y si no es posible porque es un software que no actualizan como ocurre con este tipo de dispositivos, tendrías eh, lo mejor sería no publicarlo de forma directa, sino acceder con algún tipo de, de VPN, etcétera, Algo que te permita que no esté de forma directa conectado a internet y cualquiera pueda explotarlo. Nada más. Bueno, pues nada, muchas gracias.